se podría agregar es el tema de el, el concepto de cómo de, de distribuir la riqueza digamos que en ese momento la riqueza era la tierra, ¿no? la tierra para cultivar este, que justamente Artigas lo que dispone en el reglamento de tierras es justamente que la tierra sea repartida entre quienes estaban habitando y viviendo de la tierra ¿no? de que lo que... Eh, tenían propiedades pero no estaban en la propiedad que eran ausentes eh, que estaban en Buenos Aires, Montevideo, estaban en Europa y tenían propiedades esas tierras debían ser repartidas entre los más necesitados, ¿no? que los más humildes sean los más beneficiados con ese reparto de tierra para que la pongan en producción este, el reglamento de tierra es también una fuente riquísima para ver cuáles eran las ideas de Artigas, donde ordenaba cada este, a cada responsable de cada lugar este que bueno, hicieron un relevamiento de quienes necesitaban la tierra, quienes necesitaban eh, las viudas, decía los, los, los, los, los indígenas, este, la, la gente que había sido esclavos libertos, que querían este, ocupar eh, esas tierras y para vivir debían ser beneficiarios de ese, de ese reparto de tierra. Esa reforma agraria que se hizo allá por principio del siglo 19 digamos es un antecedente valiosísimo e incluso este, originó porque eso se puso en práctica no estamos hablando de, de cosas que quedaron en los papeles el, el reparto se hizo y originó numerosos juicios y conflictos después que, que a fines del siglo 19 todavía estaban reclamando los antiguos herederos de los propietarios por las tierras que le había quitado a Artigas es decir que en, re, en la práctica se hizo ese reparto de tierras de muchos lugares este, con ese criterio, ¿no?